Muy buenas, soy Deltaray y bienvenidos a las noticias de esta semana Las noticias que podéis haber visto en internet mucho antes Pero que por alguna razón subo yo los domingos Bueno, esta semana las noticias la verdad es que son interesantes Son bastante, bastante jugosas, más o menos supongo y la verdad es que os pido que las veáis porque no tienen ninguna pérdida, ¿vale? Eh, podemos ver podemos ver pues cosas como anuncios en plan en forma de siluetas eh, hablando sobre el desarrollo de algún que otro juego rumores muy muy fuertes sobre algún juego y y bueno, pues ya está. Espero que las veáis y comentéis a ver qué es lo que os parecen estas noticias que son las siguientes. El misterioso viaje de Layton va en camino para Switch. La saga Layton ha sufrido un cambio de cara. El pasado año la saga pasó a ser protagonizada por la hija del profesor, Catriel Layton, y fue renombrada como el misterioso viaje de Layton, o Lady Layton. El primer juego bajo este nombre llegó a 3DS el año pasado. Ahora, Level 5 ha anunciado que una versión deluxe de este título, Catriel y la conspiración de los millonarios, llegará a Nintendo Switch el 9 de agosto en Japón. Esta edición contará con controles estándar de consola y mejoras gráficas, y además compatibilidad con llaveros con tecnología NFC similar a los Amiibo que se comercializarán eh, ...poco después de la salida de este juego. Revelados los dos últimos protagonistas de Octopath Traveler. Ya he hablado varias veces de este título y no es ningún secreto que estoy profundamente enamorado de él. El lanzamiento se va acercando, y por fin conocemos a todos los protagonistas del juego. Los dos últimos son Cyrus, un erudito cuya acción de senda es Escrutar, con el que podrá encontrar detalles ocultos e información sobre ciertos personajes, y Ophelia, una sacerdotisa con el poder de senda guiar. Con ella podrá llevar a los NPCs hasta otros lugares e incluso recibir su ayuda en combate. Okami HD ya tiene fecha de lanzamiento. Okami es un juego lanzado originalmente para PlayStation 2 en el que manejábamos a la diosa Amaterasu en su aventura por restaurar la naturaleza de Nippon y derrotar a los demonios. Su remaster HD fue confirmado para Switch en el pasado Nintendo Direct de marzo. Esta misma semana se ha revelado que su fecha de salida final será el próximo 9 de agosto a nivel mundial. De momento solo está disponible en formato digital. Fechas europeas de Plath Blue, Cross Tag Battle y Code of Princess X. Dos títulos para Switch que han anunciado oficialmente su fecha de salida en Europa. El primero, Plath Blue, Cross Tag Battle, es un juego de lucha en 2D del que ya he hablado varias veces aquí. En él se verán las caras personajes de las sagas de Plath Blue, Persona, Under Nighting y del anime estadounidense, porque el anime puede ser estadounidense, mirad avatar, RWBY. Este título saldrá al mercado el 22 de junio. Por otro lado, Code of Princess X es un juego hack and slash de scroll lateral que viene la luz en 13 en el que manejaremos a la princesa Solange de Deluxe en su aventura. Lo siento porque no se me da bien el francés. Eh, y que ahora presenta mejoras como gráficos HD, multijugador cooperativo local e eh, IA mejorada. Este llegará un mes después, el 31 de julio. Además, llegará con una edición especial que incluirá, además del juego, un libro de instrucciones y un CD con 3 minutos de la BSO. Y estará por 39,99 euros. Nuevos amigos de ensueño llegarán a Kirby Star Alice en verano. El último título de Kirby que llegó a Switch en marzo se sigue actualizando. Poco después de su lanzamiento, llegó un DLC gratuito para la función Amigos del Ensueño, que permitía que a Kirby le acompañaran personajes conocidos de la saga. En el primer DLC llegaron Rick, Kain y Q, Marx y Gui. Ahora, la página web oficial ha compartido una imagen que estáis viendo en pantalla ahora con una silueta, confirmando que llegaran nuevos personajes en verano. Hace un tiempo se filtró a través de Data Mining distintos personajes para esta función, Adelaine de Kirby 64, Darwatch de Kirby Roedores al Ataque y Metacnight Oscuro de Kirby y el Laberinto de los Espejos, para la segunda oleada. Por la silueta no parece que encaje con ninguno de estos personajes, así que habrá que esperar nuevas noticias. Platinum Games habla sobre el desarrollo de Bañoneta 3. Recientemente Hideki Kamiya, supervisor de Platinum Games, ha dado una entrevista al medio Source Gaming junto con el productor. En esta ha hablado sobre el progreso de Bayonetta 3. Han declarado que están trabajando en el juego de forma ininterrumpida y que está resultando un desarrollo diferente, refiriéndose seguramente a comparado con los otros dos títulos u otros juegos de la compañía. Finalmente han dicho que Bayonetta 3 tendrá muchas sorpresas ocultas. Bayonetta 3 fue revelado en los Game Awards de 2017 a través de un breve teaser y llegará en exclusiva para Switch. Además, Bayonetta 1 y 2 llegaron para la consola híbrida este mismo año. Nintendo vuelve a registrar varias marcas. Hace varias semanas informaba sobre un registro de marcas masivo en el que destacaba Wario Land. Una vez más, la gran N ha llevado a cabo una tanda de registros. Esta vez ha sido el turno de los siguientes: Star Fox, F0, Pikmin, Yoshi's Island, Artstyle, Flipnote Studio, Sinan Punishment, The Legendary Starfy, Nintendo, Links Crossbow Training, Wii Fit, Wii Music, Wii Play y Wii Sports, además del logo de Super Smash Bros. Estos registros se producen a pocas semanas de E3. ¿Veremos algo de estos nombres en este evento? Seguramente sí. Retro Studios podría estar detrás de un Star Fox de carreras. Acabo de dar la noticia de que Nintendo ha registrado el nombre Star Fox, lo que complementa bastante bien esta otra noticia. Esta semana ha saltado el rumor de que Retro Studios la detrás de títulos como los Metroid Prime y los últimos Donkey Kong Country, puede estar trabajando en un Star Fox nuevo, aunque algo distinto a lo habitual. Se trataría de un spin-off de carreras llamado Star Fox Grand Prix, al estilo de Tidy Kong Racing y una jugabilidad muy similar a f 0 La veracidad de estos rumores no está comprobada, así que habrá que esperar para ver si esto se cumple, aunque por ahora tiene toda la pinta de que se va a cumplir. Además, esta semana han salido a la venta Hyrule Warriors Definitive Edition y Little Nightmares Complete Edition, ambos para Switch. Y estas han sido todas las noticias destacadas, obviamente, después seguramente haya más de esta semana. Si queréis estar al tanto de todas las noticias, eh, seguidme en, en Twitter porque es donde, donde subo noticias más eh, recurrentemente y algunas de las que en plan no, no es que no es que las comente mucho, solamente las menciono, pero como que en plan pongo cosas que aquí no, y después eh, noticias que pongo ahí, eh, también suelo eh, comentar aquí más detalladamente, así que echadle un ojo, y ya que estáis también en Instagram, y pues nada, eh, nos vemos la semana que viene, agradecería mucho un like, que os suscribierais y le dierais a la campanita, además de compartirlo con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Re nos vemos el sábado, eh hay un vídeo muy interesante el sábado. Y pues nada, nos vemos.